Bueno, Mari Mari, Mari Mari, estamos acá con las compañeras y compañeros de la Escuela 182... ...la Escuela Primaria, que se van a presentar y nos van a contar de, de su trabajo... ...de tantos años, ¿no?, que viene de la educación Mapuche. Laurita, Mari Mari. Mari Mari, Laura, en este momento diré de la escuela, docente de la Escuela 182. Bueno, por ahí contarles que, que de a poco vamos instalando la discusión... ...y el debate en la escuela, que hemos tenido avances... ...y también en algunos momentos este, vamos suspendiendo... ...interrumpiendo algunas cuestiones que logramos... ...nosotros hoy usamos las tres banderas... ...la bandera mapuche, la bandera de Neuquén... ...y la bandera argentina... Eh, ...vamos debatiendo con las compañeras y los compañeros... ...qué enseñar sobre el pueblo mapuche... ...qué no sabemos también sobre el pueblo mapuche... ...por qué no lo sabemos... ...de pensar en la identidad también, ¿no? ...en preguntarnos quiénes estamos adentro de la escuela qué sabemos y qué más podemos hacer. Y el derecho de las niñas y los niños, ¿no? Mapuches a su educación. Sí, tal cual. Eh, soy Estela, soy diseño de la 182, hace un par de años. Fuimos quienes en un primer momento, en el 2019, se, se programa y se piensa esta, esta promesa también sumada a la Argentina de la bandera mapuche. Tuvimos que construir todo eso y fue un trabajo bastante interesante. Eh, Tuvimos la colaboración de, de, de la comunidad mapuche, que fueron a la escuela. Y sabemos que nos faltaron algunas cuestiones, que después queríamos seguir trabajándolas. Pero, bueno, nada, por pandemia, por varias cuestiones, no, no se pudo. Queremos retomar ese trabajo para, como dice Laura, poder eh, construir, formarnos. Y esto de la interculturalidad, que, que sea un poco más fuerte en la escuela, porque sabemos que que se resisten a algunas cuestiones o por formación o por desconocimiento, entonces creo que, que si tenemos más formación o más información, vamos a poder aceptar principalmente esta identidad y esto que, que sabemos que es preexistente a, a, a lo que nosotros llamamos Argentina, y bueno, todo lo que trabajamos siempre en la escuela con los chicos, eh, ellos siempre lo aceptaron muy bien dentro de la escuela, los niños y las niñas lo aceptan, eh, pero bueno, siempre seguimos trabajando con la comunidad, ¿no? con las familias, creo que ese es el trabajo más fuerte que, que nos queda ahora también por hacer. Gracias, Pela. El, el profe de música el profe de música Javier eh, recién me, me incorporo a la escuela este año y bueno, muy contento con el trabajo previo que se venía haciendo eh, el proyecto institucional de la escuela eh, aborda la interculturalidad entonces un poco eso trae el tema a discusión, a debate, al aula me parece muy interesante desde la parte de música tratamos de trabajar mucho el tema de la um, transmisión oral el tema de compartir de respetar, de valorar nuestras raíces y nada, me parece que es muy interesante que este tema esté en debate, esté en discusión, que construyamos entre todos y todas eh, para poder llevarlo adelante, que es un tema, una temática que toma mucho, toca muchos privilegios, entonces eso genera mucho, mucha resistencia en la sociedad, Exacto. en ciertos sectores, pero eso no tiene que ser lo que nos frene, sino es lo que nos impulse a seguir avanzando en el tema. Gracias, Pilar. Mari, Mari. Mar -Marí, ¿cómo les va? Eh... Yo soy seño de este año de séptimo grado, eh, pero cuando ingresé a la escuela en el 2019, eh, iniciamos el proyecto de interculturalidad con respecto a la bandera mapuche. Hoy estos chicos están, van a egresar y la verdad que ha sido bastante, este año ha sido controvertido, contradictorio. Difícil de llevar a cabo y mantener y sostener este proyecto, pero creo que, bueno, como dicen mis compañeras y mi compañero, el trabajo está para hacer, eh, seguir eh, consolidando, estudiando, formándose, eh, porque trabajamos con nuestras infancias a las que tenemos que mostrarles eh, que somos neuquinos, neuquinas, que tenemos un río Limaya, dos cuadras eh, y que, lo, digamos, tenemos que reivindicar, valorar, eh, todo esto que tenemos y que a veces pareciera que no está uh -huh. digo visibilizar no esto que somos que, y que seguiremos siendo por nuestras infancias, por nosotros mismos eh, yo vengo igual, en el 2011 tuve la oportunidad de trabajar en una escuela Tehuelche Mapuche de Esquel donde allá se hacía la promesa de ambas banderas sin ningún tipo de conflicto claro. digo, se seguía con estas cuestiones que tienen que ver con el Winca pero se podía fusionar eh, esto de la interculturalidad una, de una manera mucho más natural, pero bueno, acá ha sido un tanto controversial, pero es un trabajo a seguir. De eso se trata. Está. Mapuche Taínchín.